Buenas. ¿Cómo están? Espero que bien, este viernes salió la nueva actualización semanal de Sonic Speed Simulator, y en esta ocasión tenemos un evento de Sailor Times que ha vuelto luego de un año, muchos se han quejado porque fue la primer skin en el juego y les gusta mucho presumir que la tienen, y la verdad que yo con mi más sincero optimismo les digo que maduren que eso no es nada, ya no existe forma de saber quién es más por Sonic Speed Simulator ya que eliminaron todas las estadísticas de revirts y carreras, además de que ahora con el autorán no puedes saber si se trata de un pro o de un multimillonario con PC y ganar como chautic Soda que tiene todo el día la computadora en el autorán, si se podrían quejar de que unos meses luego, este personaje estuvo a la venta por Robux y pues tiene poco y nada de sentido que ahora se pueda conseguir normal. Primero que nada en esta actualización tenemos el sistema de selección que tanto pedimos en las mascotas y rastros, esto quiere decir que ahora podemos bloquear y borrar más de una mascota o rastro a la vez. Para hacer esto, tienes que tocar en Into multi Select estando en el inventario. A su vez, tenemos un buceo en Ami Chao, un Chao exótico que se podía conseguir antes del Reborn uno solo, y que recibió severos nerfeos a lo largo del tiempo, pues en esta ocasión a su estadística máxima sin evolucionar, ya que es imposible que lo tengas evolucionado, a menos que seas modero un admin, o hayas pagado ya que ahora volvió a la venta por Robux, sin embargo lo que está por Robux no se lo considera legal, ya que ahora te da hasta en encantamiento de suerte, 64. 4.000 en experiencia lo cual no es nada, y 285.000 en daño, convirtiéndolo en el Chao más útil en daño, si lo pudiéramos evolucionar probablemente daría un millón o incluso más en daño, sin embargo no se puede evolucionar así que se queda tercero en los usables por ahora. Llegó un nuevo evento especial eliminando el de Golden Steel Shadow, Sailor Times o Colas Marineras, evento dividido en 5 fases. Cabe destacar que hay quienes dicen que es más rápido con el Autoran, pero es mentira, ya desde hace mucho se comprobó que todos los Autoran son más lentos pero dan ventaja a los que no tienen tiempo para jugar, además de ser una herramienta para tener estadísticas exageradas. La primera fase requiere que consigas 1500 orbes del caos, y a cambio te darán 2 Sailor Times Chaos. La segunda fase requiere que destruyas 250 Motobucks, es decir, los robots esparcidos especialmente por Greening, y a cambio te darán 2 Tiles Glue Trial. La tercera fase requiere conseguir 2500 Orbes del Caos a cambio de los 3 Sailor Tiles Chaos restantes. La cuarta fase requiere conseguir 15.000 puntos de rieles, el mejor sitio para esto es haciendo puro turbo en los rieles del fondo de Greening. La quinta fase requiere que consigas 4.000 orbes del caos a cambio del personaje Sailor Times o colas marineras. Es hora de hablar de los Chaos de este nuevo evento limitado. Taylor Tiles Chao tiene estadísticas intermedias, sin embargo en su estado máximo fusionado te da 7 en encantamiento de imán y tiene bastante en XP y Ring, por lo que reemplaza de varios chaos de magnetismo, sugiero que sea el que más usen como tercer chao en el puesto de imán, más que todo para que no se les pase de largo orbes del caos y monedas doradas. Tiles Blue Trail, un rastro que salió por primera vez el año pasado pero solo salió uno así que no se pudo evolucionar. Sin embargo para este evento salieron 5, así que tengo el honor de decir que en términos de experiencia es el nuevo Trail Top 1 debido a sus cantidades exageradas y comparándolo con el Tiber de Nerdy, el cual lamentablemente acaba de ser superado en experiencia, así que su utilidad se limitará a daño y rings. En fin, espero que el video les haya servido, intenté resumir todo lo más posible. Sin mucho más, el guionista se despide y, hasta pronto.